Ha llegado el día de bañar a mi gatita Nuno. Como sabéis, los gatos odian el agua. Por eso. Tendré que ser un ninja y atrapar a Nuno cuando menos se lo espere. <risa> ¡Que me muero con el maldito humo ninja! <risa> ¡Ayuda! <risa> ya está, sí? ¡Y ya sabes cómo acaban! ¡Segundo intento! ¡Lo sabía! ¡Nuno está en su lugar favorito! ¡Tostándose oh. al sol en su hamaca! ¡Esto va a ser más fácil de lo que me pensaba! ¿Eh? ¡Te atrapé! ¿Eh? ¿Eh? ¡Nuno no está! ¡Ha desaparecido! ¡Está gatito? No piensa tocar el agua. Tienes ninja de pacotilla. <risa> ¡Te atraparé, gatita! ¡No podrás esconderte de mí! Eso ya lo veremos. ¿Está posible? ¡Ven aquí, gatita cerdita! <risa> ¿Dónde se habrá metido? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Seguro que está debajo de la cama! <risa> ¡No! ¡No está aquí! Pues entonces está. ¡Dentro del armario! ¡Tampoco está aquí! no! no ¡Sí! ¡No tienes fe! ¡Aquí no hay muchos lugares donde esconderse! Mmm. ¡En la bolsa de la ropa sucia! ¡Pues no! ¡Entonces! ¡Dentro de la lavadora! ¿Eh? ¡Tampoco! ¡¿Dónde se habrá metido?! No puedo más ¡Nuno se esconde demasiado bien! ¡Ya sé! Le pediré ayuda a Dasha ¡Oye, Dasha! Ya me estás diciendo dónde está tu hermanita, Nunu Esto... Yo no sé nada ¡Qué extraño! Es que tengo la sensación como si estuviera por aquí Bueno, da igual Voy a seguir buscando ¡Gracias, El servidor ha venido de baño. ¡Sé ¿Sí que estás aquí! ¡No, no! Si sales ya, no te castigaré por gatita traviesa. ¡Lo prometes! ¡Te lo prometo! ¡Palabra de padre! ¡Oh! Pues era verdad! Venga, vamos a empezar el baño. Vale, pero el único que se va a bañar...